Hola, ¿qué tal gente? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy estamos acá en un nuevo video. Y bueno, chicos, nos encontramos acá en Geometrías World. Y como ven, acá estamos acá con esto más hackeado que quién sabe qué vale. Porque miren, acá primero que todo tenemos esto con estrellas infinitas. Veamos eso. Estrellas infinitas, diamantes infinitos, orbes infinitas. Bueno, todo más que todo, todos los iconos eh, desbloqueados. Todo esto, todas las muertes desbloqueadas. Eh, también tenemos por acá Esto que también está desbloqueado con todo O sea, todo, todo pasado O sea, miren esto, todo pasado O sea, hasta esto, bueno, no, no me voy a poner acá Ahorita a hacer eso, miren, miren las coins O sea, todo está completamente hackeado Esto también, esto también está completamente hackeado Acá también se puede entrar, eh, ¿puedo, puedo, entrar? puedo entrar, puedo entrar Puedo entrar, puedo entrar Joder, que no no voy a poder entrar tío Bueno, hasta acá tenemos hasta un hacker Acá, vale, se llama buburraba bubur a ver, hey, por acá también hackearon a alguien, se llama este, miren. Ay, roto pala eval. Hackearon a este también, miren, le pusieron esto, lo hackearon también. Ahí están, o sea, Geometry okay, Asgore. Okay, Qué roto se está arrepintiendo de sacar Geometry Asgore, ¿vale? Se está arrepintiendo de una manera increíble, ¿vale? Tenemos todo desbloqueado y tenemos todos los iconos desbloqueados, todo, todo, absolutamente todo desbloqueado este icono. El de Quasar y pues bueno, todo absolutamente todo desbloqueado, ¿vale? Increíble, no, increíble, totalmente flipante, ¿vale? Así que pues bueno, al video, espero que os haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Y no se les olvide que mañana hay otros tres videos, ¿vale? Adiós.